El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Luis Abinader, consideró un gran porciento de la juventud dominicana opta por salir del país debido a la falta de oportunidades, delincuencia y otros factores negativos. La calidad de vida de los dominicanos no ha mejorado, sino que ha empeorado porque hay más delincuencia. La educación no ha mejorado. Y hay menos oportunidades especialmente para nuestra juventud y por eso, señores, tenemos ese dato que nos debe dar vergüenza, que más del 70% de los hombres dominicanos quieren irse del país. Las declaraciones fueron ofrecidas por el dirigente político posterior a juramentar miembros en el PRM. Antes eran parte del PRD. yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.